Bien, y si ahora os dijera que quiero crear con un cálculo una tabla como esta para guardar las especificaciones o anotar las especificaciones técnicas de, de los componentes de mi ordenador, ¿cuánto creéis que tardaría? ¿Mucho o poco? Bueno, pues vamos a ver. Son cuatro piezas, esta tendría seis filas, ¿vale? con lo cual iría aquí tres, cuatro, cinco, seis, estas las combinaría y aquí sería el procesador. Y ahora estas seis de aquí las pondría bordes en negro, esta el borde exterior, se me han quedado dos aquí. Vale. <coughs> La siguiente creo que eran cuatro. Combino las celdas. era la memoria RAM, memoria RAM, y este texto lo voy a poner centrado, modelo, frecuencia base, frecuencia máxima, caché, núcleo, socket, <coughs> modelo, Frecuencia base, frecuencia máxima, H, número de núcleos y socket. Bueno, veo que estos voy a ampliar un poco más las celdas quepa bien bueno, todos estos textos centrados <coughs> y estas casillas de aquí es donde pondría los valores vamos a darle un color creo que es azul ¿sí? este le pondríamos un azul más oscuro el texto donde pone procesador en negrita y de color blanco Ahora, toda esta fila de aquí le daríamos un color azul un poco más claro que el anterior y este, todavía más claro, donde pondríamos los valores. Vale, ¿Veis que no es, no es complicado? <coughs> Simplemente, con lo que hemos explicado antes, se podría hacer. Voy a hacer una más para que veáis. El de disco duro... Tiene dos filas porque probablemente este ordenador va a tener dos discos duros para poner los valores. Y serían tres columnas. Tres columnas. Esto le pondría a todos los bordes. Estas tres celdas de aquí... Las combinaría y escribiría aquí disco duro tipo interfaz capacidad. Aquí escribimos tipo interfaz capacidad. También selecciono con mayúsculas y el ratón, presionando a la vez. Y digo que esas tres celdas las voy a poner con el texto centrado, lo mismo con este texto de aquí, además lo pongo en negrita y vamos a escoger un color verde. Voy a poner este texto resaltado en negrita, el fondo, el color de relleno va a ser verde y voy a poner el texto de color blanco. este le pondríamos un fondo, un verde más claro, y aquí donde vayamos a escribir los valores, más claro. Bueno, como veis no es complicado, os dejo que hagáis una parecida para apuntar vosotros las características del ordenador que tenemos en la oferta. Bien, recordad pues que tendréis que crear una para el procesador, donde vamos escribiendo aquí las especificaciones, otra para la memoria RAM al disco duro, para la tarjeta gráfica y así para todos los elementos que seamos capaces de identificar en la, en la oferta de nuestro ordenador.